Una buena investigación siempre da buenos resultados. Y en este momento te voy a enseñar a encontrar esas palabras y frases claves para tus videos. En tu navegador de Google Chrome vamos a entrar en YouTube. Y aquí vamos a hacer la búsqueda del tema que tú necesitas para tu canal. Por ejemplo, yo voy a buscar la palabra reggaetón, solo como tal. Vamos a dar clic en Enter y en la parte izquierda es lo que tienes lo normal de YouTube. Lo que tienes acá abajo es lo que ya está instalado en el plugin de VidaIQ y lo que tienes acá arriba también. En la parte derecha, voy a ocultar esto, tienes ya el panel de VidaIQ y te está indicando exactamente lo que vamos a explicarte en este momento. Aquí tenemos la palabra clave, es increíble. Escanea la palabra y te da la cantidad máxima de visitas y hasta te da el mejor creador. El resto bueno, lo puedes ir analizando con el transcurso de los días. Pero en la parte de acá abajo está una puntuación que la valida 43 sobre 100 es decir el volumen de búsquedas y la competencia lo que se aconseja y lo que aconseja realmente el creador de plugin es que podamos entrar en verde si es que encontramos aquí en verde tranquilamente podemos hacer contenido y nos vamos a hacer virales si sí es complicado encontrar realmente esa parte verde porque tenemos que ver un volumen de búsqueda que sea bastante bajo y una competencia si ves aquí está muy alta pero debería ser baja pero la conclusión que yo he sacado es que aquí debe dar entre 20 y 60 si la palabra clave que tú estás buscando está entre 20 y 60 por experiencia propia te la recomiendo que la pongas es decir si vas a hacer un video de reggaeton por ejemplo Ah, bueno, antes que nada, paréntesis, es un, un, un género de música que no me gusta, pero lo estoy haciendo a unos canales de unos amigos que hacen este eh, generan este tipo de contenidos. Pues lo que tenemos que hacer es poner, ok, en tu canal y tus etiquetas la palabra reggaetón. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Vamos a ir a algo mucho más acá abajo y es esto, que también tienes que copiar y pegar estas palabras claves. Por ejemplo, reggaetón 2019, mix reggaetón, mix... Lo que aconsejan los creadores de este software es que debes subir de 50. Si la palabra o la frase clave que estás buscando pasa de los 50 hacia los 100, deberías poner estas etiquetas en todos tus videos y realmente te va a ir muy bien. Vamos a ir a la siguiente eh, presentación y tenemos hasta Reggaeton Mix. Te queda súper bien. Voy a hacer un zoom hacia atrás. Lo que tenemos que hacer en este momento es algo súper sencillo y es elaborar una tabla, y esto es lo que yo he investigado ya, con todas las palabras relacionadas con este término de búsqueda, reguetón lo más nuevo, por cierto lo he puesto desde el más superior hasta el más inferior, entonces qué es lo que tienes que hacer, obligatoriamente una lista, una lista, un archivo pequeño de Word, donde tengas todas etiquetas, porque estas etiquetas son las etiquetas que les vamos a poner, tanto en tus videos, como en tu canal, Tómate el tiempo necesario, investiga bien porque este es el punto de partida que todo canal de YouTube necesita, mientras más investigues mejor te va a ir. En el siguiente video vamos a desplumar cada uno de los videos que están en tendencia para analizarlos por qué son tendencia, por qué están arriba y vamos a analizar su SEO. Es un video realmente bastante importante por lo que te recomiendo que te suscribas a este canal, actives la campanita y no te pierdas este curso SEO que estoy seguro que te va a traer mucho dinero a tu bolsillo. Nos vemos muy pronto. Chao.